Uh, hola, mi gente, de YouTube. Sean bienvenidos a un video especial. El día de hoy traigo contenido del Cyberpunk. Y bueno, como ustedes saben, Cyberpunk tiene una cantidad buena de huevos de Pascuas escondidos por todo Night City. El equipo de Cider Red Project pasó, obviamente, años creando este mundo. En Night City. Y mientras lo poblaban, esparcieron referencias familiares y asentimientos completamente oscuros en todas partes. Y esta referencia de Mortal Kombat no es una sección. ¿Sabían ustedes que Scorpion de Mortal Kombat se esconde en Night City? Así es, como escucharon. Scorpion de Mortal Kombat. Y si no sabían que él se encuentra en Night City, pues no los culpo por desconocerlo, ya que es muy fácil de, eh, pasar desapercibido esta referencia. Y de hecho, si trabajas duro para, las, para completar las misiones de Panan, Panan es un personaje, una mujer del videojuego, entonces vas a poder obtener esto, obviamente durante las misiones de Panan una vez pasadas las misiones de Panam no vas a poder ver este easter egg tienes que iniciar un nuevo juego así de fácil y difícil es al mismo tiempo entonces lo que tenemos que hacer es estar situado en la misión de Panam la misión se llama King, Queen of the Highway repito la misión se llama Queen of the Highway una vez que completamos la misión de Panam nos van a dar una estatuilla y bueno si nosotros prestamos muchísima atención Sabremos que Scorpion, obviamente es el personaje que acabamos de despedir, lo despedimos y él como agradecimiento y todo lo demás, nos da una estatuilla, esta estatuilla es Scorpion y por qué razón es Scorpion, porque tiene la misma pose de Scorpion y bueno, eh, si, no la, si lo analizamos, obviamente esta estatuilla la ponemos en el departamento de V y si analizamos esta estatuilla, la escaneamos con L1, encontraremos ¿Entendido? que esta estatuilla es de KO Combat Y claro. se conoce como el guerrero de la chaqueta el Guerrero de la chaqueta amarilla Básicamente a un solo par de líneas de la estatua que cobra vida y nos atraviesa con una cadena Así de simple Entonces eh, lo que tenemos que hacer, vuelvo y repito, es hacer la misión Queen of the Highway Repito, Queen of the Highway de Banan y una vez que despedimos a este tipo llamado Scorpion él nos va a dar una estatuilla del personaje de Mortal Kombat el cual es Scorpion y bueno esto se, es muy importante para aquellos que quieren descubrir o son fanáticos de Mortal Kombat entonces esto quería demostrarles que es posible poder obtener la estatuilla de Scorpion que es un adorno para el departamento de V. Espero que el video les haya gustado y les haya servido muchísimo, repito, les haya servido muchísimo. Les mando un fuerte abrazo, no olviden comentar y suscribirse.